Cuando la tarde la nieve se renace en la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda de la noche parece que una pena de amor una tristeza lleva san Go manuel con amargura y pasa las noches en vela moliendo café